Hola mis amigos, ¿cómo están? De verdad espero que les estén pasando muy pero muy bien Y vamos a entrar en materia de una vez No sin antes mostrarles algo en lo que eh, estoy eh, trabajando Muchachos, ya tenemos eh, Patreon Para todos aquellos que quieran eh, a colaborar con el canal Ustedes saben que eh, los videos que yo hago prácticamente los hago por hobby porque lo que paga youtube es cualquier cosa sin embargo eh, requiere un esfuerzo requiere in buscar información requiere equipo ahorita estoy pensando en cambiar esta cámara estoy pensando en poner un chroma key estoy pensando en hacer muchas cosas eh, entonces si ustedes quieren colaborar y les gusta el contenido pueden hacerlo aquí hay varias suscripciones el nivel bronce la cual le da varias recompensas nivel plata nivel oro y un nivel que quise meter <ríe> simplemente como broma nivel libertad financiera eh, si compras esta membre membresía no obtienes ningún beneficio más que el de aparecer en los créditos con un color diferente de todas formas, tú ya alcanzaste la libertad financiera y lo único que quieres es presumirle a los demás que tienes dinero. <ríe> Eso es como de broma, eh, pero los reales son estos, nivel bronce, plata y oro. Si ustedes quieren eh, eh, colaborar con el canal, hacer que esto siga creciendo, de hecho, muchachos, quiero decirles que eh, en un futuro quiero también eh, pagar a un editor porque eh, el tiempo se me hace muy poco para yo estar eh, editando los videos, también a gente que, que esté recopilando información, hacer un equipo de trabajo. Y pues para eso es que se hizo todo este, este sistema de Patreon, para que ustedes puedan participar en eso. Los que me quieran ayudar con este proyecto para llevarlo eh, a otro nivel, que es la idea, ir creciendo en este canal. Eh, hay muchos proyectos, pero para eso se necesita eh, financiamiento Y eh, por eso tengo, tuve esta, este idea gracias también a los, a, los del a los del grupo de WhatsApp Que quiero que fue Paulo el que me recomendó hacer esto Ajá, Paulo Leal Sabiñón eh, De nuestro grupo de WhatsApp Y les voy a decir algo muchachos Ustedes saben que mi número de, tele de teléfono, no sé por qué no está aquí Ahí está, eso es Siempre está visible, eh, si ustedes tienen información que darme, tienen información que pasarme, pueden hacerlo por, me por este medio. Eh, y tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo de las personas que se hagan Patreon, donde se van a dar cuenta de los proyectos que estamos haciendo antes de ser subidos al canal, donde van a poder colaborar, donde van a poder eh, participar, en qué temas vamos a hablar, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya llevamos prácticamente tres minutos. Vamos a comenzar. Muchachos, eh, ¿qué es lo que eh, quería mostrarles? Déjenme ver si lo logro poner. Ok, aquí. Listo. Quiero que vean estos. Eh, la gente omega pro ya está en eh, las islas maldivas eh, estuvieron coqueteando ahí con el metaverso simplemente haciendo unas unas pruebillas ahí donde ustedes saben que que esto del metaverso es algo que ni siquiera facebook le ha dado forma todavía eh, y ellos están preparando el exit scam ¿Qué es el Exit Scan muchachos? Ya hemos hablado mucho de esto, ya hemos hablado de que todas estas compañías son de manual, siguen el mismo proceso, una vez de que hacen cambios agresivos, eh, vuelven con eh, una nueva oportunidad, eh, más fuerte, más poderosos, están más, más, más establecidos en el mercado. Y esto es el Exit Scam, dígase un nuevo token, dígase un nuevo NFT, ustedes saben que el NFT ya explotó la burbuja, ya es algo que ahorita nadie está hablando de NFTs en el 2022, muchísimo menos en el 2023, todo el mundo se dio cuenta de que era algo inútil, es una tecnología que tiene mucho provecho, mucho beneficio, pero bien aplicado, si lo estás aplicando en una imagen que simplemente No tiene un valor significativo en el mercado Pues es algo que simplemente se usa para estafar De igual manera sucede con los eh, Con esto del metaverso Con esto de eh, los tokens Que esto es algo de lo que vamos a hablar Los tokens son muy manipulables eh, Pero ya vamos a hablar de esto Entonces, muchachos para que ustedes se hagan una idea. ¿Qué es el metaverso? Porque esto ni siquiera lo han anunciado probablemente en la llamada corporativa de hoy, martes 2 de noviembre. Si es que la hacen, si no hasta la otra semana van a estar anunciando esto. Eh, el metaverso. En palabras sencillas es un videojuego. Un videojuego en línea donde... Eh, ustedes pueden conectarse crear un avatar, pueden conectarse con otros amigos, ir a diferentes lugares y esto es algo que eh, si lo, lo tomamos desde el modo más más práctico, desde el modo más sencillo de la palabra es algo que existe en los videojuegos desde hace muchísimos años de hecho yo recuerdo en el año do, eh, 2000 4, 2005, 2006 en esas, en esas alturas Donde eh, yo jugaba un juego que se llamaba Ragnarok Online Quiero que ustedes lo vean, vean que es un juego bastante pixelado Donde existe una ciudad, esta ciudad que está ahí se llama Frontera eh, Las personas eh, pueden, inter pueden interactuar, tenía su propia moneda que se llamaba Los Zenis. Habían ítems que podías vender. Habían. Eh, de hecho había un personaje que, se, que era un merchant. Que tú podías vender. Por dinero del juego. Artículos que tú ibas recolectando. O ibas farmeando. Entonces la idea. Existe desde hace muchísimos. Muchísimos años. No solamente en este juego. Que fue de los primeros. Que se me vino a la mente. También existió Tibia. Tibia Online. Un jueguis, Un juego viejísimo, vean todas estas personas que se ven caminando ahí son personas que están jugando en, en, en tiempo real en este videojuego eh, pueden quedar, vean aquí están escribiendo, bueno la resolución que tengo ahorita programada es una resolución muy baja pero eh, es un juego eh, MMORPG, o sea no es nada nuevo, lo único que implementan es que ahora se le puede poner unas gafas eh, entonces, básicamente, aquí lo que podemos ver es que eh, quieren hacer ver más grande de lo que es el metaverso. Ahora, muchachos, eh, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, eh, ahora el actual meta, si ustedes analizan un poquito él fue la primera persona en eh, utilizar el término metaverso el cual es un término que ya existía por una novela que luego se hizo una adaptación en película que ustedes ya deberían de conocer en fin eh, este señor es el que está creando el metaverso de facebook que se llama horizon si no me equivoco y pues eh, el año pasado perdió 10 billones de dólares en el metaverso, para los que no se hacen una idea, son 10 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg, uno de los genios de la actualidad de la era moderna, eh, y presentó una imagen la cual yo quiero que ustedes vean: la cual es esta, donde se supone que aquí está en el metaverso con su avatar, y la gente lo funó, la gente realmente. Eh, se, se, se burló porque vean qué clase se supone que esto es el metaverso es un modelo dos modelos 3D sobre un campo verde eh, o sea es algo totalmente eh, escueto, algo pobre algo que no se le ve ningún tipo de calidad gráfica eh, aquí hay un tweet que pone vamos a leérselo en español Mike Zuckerberg se tomó una selfie con su avatar del metaverso detrás de una torre fail, muy mal hecha. La gente se burló de él, donde se volvió viral como un meme llamado la selfie de los 10 mil millones de dólares. Resulta que ese número era en realidad el selfie de 18 mil millones de dólares. O sea, perdió 18 mil millones de dólares Mark Zuckerberg. Y el metaverso es algo que eh, como ya explicamos en, eh, anteriormente tiene mucho potencial pero actualmente muchas eh, compañías están creando su propio metaverso, su propio videojuego, por así llamarlo donde eh, están eh, tratando de rascar centavos de la gente eh, hu hubieron muchos videojuegos basados en criptomonedas como plants versus, uh, plantas versus Muertos. Plantas, plants vs. Undead. Eh, hubo uno de unos gatos también. Eh, pero todo esto de hecho ya está colapsando. Y la, los videojuegos basados en cripto están colapsando en este momento. Eh, los NFT, la burbuja de los NFT es totalmente muerta. Eh, sin embargo, el metaverso es algo que ni siquiera... Mark Zuckerberg, con toda su genialidad, con todos sus millones, sabe que es. Es un proyecto que va a largo plazo, le van a ir dando forma. De hecho, él ha dicho que es un proyecto de 10 años donde van a ir formando. En la actualidad es algo muy temprano como para usted decir vamos a hacer un metaverso. Como para usted decir, ok, esto es el metaverso. Ahorita lo que hay son muchos fragmentos de metaverso, muchos Muchas aplicaciones, muchos juegos donde usted puede entrar y dice, bueno, estoy en el metaverso de X compañía, estoy en el metaverso de otra compañía. Eh, esto funciona de esta manera, muchachos, para que ustedes lo puedan eh, ver de una manera más, más gráfica. Eh, voy a abrir yo en este momento. Ah. Voy a quitarle el audio Voy a abrir yo un videojuego Que eh, se llama Que se llama Stardew Valley Imagínense ustedes que este videojuego es El metaverso de Omega Pro Para que ustedes se hagan una Una idea Voy a ponerlo Aquí estoy yo mi personaje. Yo aquí tengo un metaperro. Aquí tengo televisión. Claro, los gráficos de este videojuego son bastante, bastante eh, eh, bajos. En esta meta tengo yo un metagallinero, ¿sí? donde tengo metagallinas, donde tengo puedo recoger metahuevos que yo puedo vender por dinero. Es aquí la, la cantidad de, de dinero que tengo en poco Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que tiene un valor dentro del de juego Pero tiene un valor para, para mí Porque yo soy la única persona que estoy en este momento de manera local Aquí tengo un huerto de poliflor Donde yo podría vender esto, estos, estos productos Aquí tengo un pequeño establo, Entonces, no creo que sea tan complejo lo que va a hacer Omega en el metaverso Que en algún momento lo llegan a hacer así eh, Pero vean que aquí hay toda una economía Vean lo que yo tengo de, de dinero En este momento Tengo bastante eh, dinero Pero imaginémonos que este personaje Que yo, yo soy el que lo creo, le pongo ropa, le pongo peinado, decido que son ustedes, que yo fui el creador de este juego. Entonces vamos a hacer aquí unas pequeñas triquinuelas para que ustedes vean, voy a poner pausa. Entonces muchachos, imaginémonos que aquí estamos en el metaverso haciendo compras, eh, pero es lo que tenemos de dinero. En este momento tenemos solamente 99. G que es la moneda del juego imaginémonos que aquí en, en Omega Pro en el metaverso que van a manejar van a manejar una moneda diferente entonces si yo quiero ir a comprar algo voy a pensar muy bien porque mi economía es muy baja pero como yo soy el creador de, el, de la aplicación o del juego yo puedo manipular la economía de la gente que está eh, dentro de manera que yo puedo decir bueno voy a escoger la línea fuente o el código de programación que hace referencia al dinero que yo tengo y me voy a poner cuántos platillas tengo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 99 millones y mágicamente de esta manera es como yo logro obtener eh, el dinero que yo quiera porque yo fui el que creó este metaverso Esto es una manera hipotética, una manera muy burda de presentarlo Pero aquí es lo que hoy muchachos eh, Que en este tipo de aplicaciones o en este tipo de estafas eh, Tanto los tokens como los... Eh, los NFTs, toda la economía en la que se basa estos metaversos son manipulados por la persona que los creó. De manera que un token puede ganar valor en el momento que ellos quieran y de igual manera puede perder valor en el momento que ellos quieran. Hoy en día, si ni siquiera Mark Zuckerberg ha logrado crear un metaverso real, tangible y funcional, ¿ustedes creen que Omega Pro o cualquier otra compañía Va a ser lo que Mark Zuckerberg no, no ha logrado crear hasta el día de hoy. Que perdió, perdió 18 mil millones de dólares. Hasta la fecha está perdiendo esa cantidad de dinero. ¿Ustedes creen que realmente una compañía que es un esquema Ponzi va a lograr hacer esto? Ahora bien, les voy a explicar otra cosa. Eh, este tipo de proyectos eh, te lo venden como que usted lo compra compra la moneda compra el nft compra lo que sea que en lo que se base la economía del metaverso que están creando que en realidad es un videojuego eh, te venden la idea de que lo compres porque esto va a valer muchísimo más en un futuro entonces qué es lo que realmente te están vendiendo la idea de que compres un producto sin que eh, este producto tenga una demanda te lo venden para cuando tenga demanda tú lo puedas revender a un precio más alto ese simplemente va a ser el eh, valor de ese token de ese ítem que estás comprando o sea en el mercado real en un mercado lógico la demanda crea el producto o sea la necesidad de la gente de tener eh, un un producto es lo que crea eh, esa demanda cuánta gente lo va a adquirir aquí es totalmente al revés compra un producto y espera a que este producto tenga una demanda ese producto puede ser un nfc ese producto o servicio puede ser un token dentro del metaverso y realmente muchachos todo este tipo de proyectos eh, el 99% termina en fracaso. Claro, ellos van a manipular los números, van a generar más tokens, menos, menos tokens, para que tenga cierto valor en el mercado, para que tenga eh, cierto grado de, de, de, de liquidez. Pero los números reales, como vimos en el ejemplo de este videojuego, donde ustedes pueden manipular, bueno, no, en realidad, si tienen los programas, eh, pueden manipularlos. Pero así es como funciona, exactamente. Ustedes dicen, bueno, necesito más dinero, eh, le, le inyecto más para que haya más disponibilidad de, de productos, eh, de NFTs, de token, de lo que sea. Y cuando yo quiero, simplemente los quito. Es exactamente igual, es comprar un producto sin que haya una demanda. O sea, un producto que nadie quiere para que cuando alguien lo quiera, tú lo puedas vender más caro. Es totalmente ilógico, es totalmente irracional. Entonces el hecho de que exista eh, un metaverso eh, es simplemente un exit scam. Es la, scam, la, la, la estafa final para irse y eh, acumular la mayor cantidad de eh, dinero disponible en el momento. Eh, muchachos, recuerden lo que ya hemos visto. Juan Carlos Reynoso viene de estafas eh, anteriores, viene de, de robarle a mucha gente. No es una santa paloma como muchos creen, no es una persona que está por ayudar a nadie, está por ayudarse al mismo y ya lo hemos visto. Y pues Omega Pro, vuelvo y repito, está por irse. Está, eh, ellos te lo plantean que están en el mejor momento, que están recibiendo muchísimos inversionistas nuevas que pero en realidad los números no que ellos presentan no son los reales vean que todo esto es manipulado y pues si ustedes quieren eh, entrar al metaverso que van a presentar probablemente el día de hoy vean que estamos hablando de algo que ni siquiera han anunciado eh, pues es su decisión si quieren perder su dinero háganlo yo en lo personal no pondría mi dinero en nada en lo que esté Juan Carlos Reynoso relacionado. Porque ya tiene antecedentes de haber estafado en otras compañías. Si ustedes vieron mi, mis videos anteriores saben de lo que estoy hablando. Pero muchachos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Ah, por cierto. Eh, algo que les quería mostrar. En este momento estoy... <ríe> Déjenme ver qué lo hice... Lo perdí Bueno, no Tengo el archivo aquí eh, De igual manera yo les pasé un, un video aquí a los muchachos Es que no sé qué lo hice Pero déjenme ver Ajá, aquí está, aquí está Muchachos, hice a Juan Carlos El Reynoso en 3D Listo para el metaverso. <risa> ¿Qué les parece muchachos? Vamos a tener un proyecto. De hecho ya hice el, el rostro en 3D. Lo que vamos a hacer próximamente. Va a ser crearle un cuerpo. Y animarlo. Para utilizarlo aquí. Hacer algunas tricuñelas en el canal. Eh, vamos a ponerlo a bailar. Eh, Bailes de Fortnite. Vamos a ponerlo en el metaverso. A que detrás de la cárcel del metaverso, vamos a hacer muchas cositas, entonces, eh, eso es todo muchachos, chao.